Una correcta actitud al orar. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mateo 6.6 Pasaje complementario Orar es hablar con Dios. Esto quiere decir que es un diálogo íntimo entre Dios y la persona que ora. Por consiguiente, Debo tener la seguridad que al único que le interesa oír mi oración es a Dios. Este es un tiempo para disfrutar con la persona que más me ama, que es Dios. Asimismo recibo su ayuda en mis necesidades, su fortaleza en mis momentos de lucha y su paz en medio de la tormenta. Es mi actitud y motivación la clave que define la respuesta a mi oración. La actitud con la que Dios quiere que vayamos a Él es la de un niño que anhela ardientemente encontrarse con su padre a quien sabe amoroso y lleno de poder, ante cuya benignidad y santidad se siente impresionado y conmovido, y ante cuya sabiduría no puede más que sentir respeto y temor reverente. Cualquier otra actitud o motivación es equivocada y nos impide llegar hasta la misma presencia de Dios, ser escuchados y obtener respuesta. El Señor Jesús nos ilustra esta enseñanza revelando lo que sucedió en la intimidad del corazón de dos hombres que subieron al templo a orar. El primero, un fariseo que se creía justo, permaneció en pie dando gracias a Dios por no ser como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros. El segundo, un publicano arrepentido, permanecía de lejos sin atreverse a levantar los ojos al cielo y golpeándose el pecho, clamaba, Dios, sé propicio a mí, pecador. Lucas 18, 13 Todo lo que sucede en la intimidad de nuestra oración sale a la luz pública en forma de un resultado notorio y evidenciable. No necesitamos publicar que hemos orado. Los demás lo notarán en nuestra manera de ser, de comportarnos y en el trato que le damos a los otros. La arrogancia del fariseo impidió que se encontrara con Dios aunque estaba en el lugar más indicado, y por eso nada pasó en su vida, siguió siendo exactamente el mismo, por su parte el publicano obtuvo su perdón y comenzó a disfrutar de un cambio real en su vida, hablemos con Dios, amado Dios qué privilegio el que tú me das al poder tener un encuentro íntimo contigo cada día a través de la oración. Te pido que siempre haya en mi corazón una correcta actitud de amor y gratitud, que los demás puedan reconocer el valor de la oración por la obra que tú estás haciendo en mí, transformándome en una persona humilde y llena de amor. Amén. I am his will.